¿Qué? ¿Cuántas mitas? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy muy bonito día Yo ya estoy descalza, ustedes saben que yo tengo que grabar descalza, no sé por qué Y eh, bueno, ya pasó Navidad, ya casi llega año nuevo Para mí seguimos viviendo como que en el 2020, se me pasaron dos años así como de noche Pero bueno, uh, fíjense, hoy les traigo una historia bien rara y bizarra, bueno mucha gente me dice que no diga bizarro pero a mí me gusta mucho decir bizarro para describir una situación extraña no sé ustedes si sepan que mientras están pasando estas fechas de navidad, reyes, año nuevo obviamente todo es como pues para casi todos así como que hay ah, pues, épocas familiares y que la la la y las fechas muy bonitas pero también ocurren muchas cosas raras y ¿quién sería yo? O sea, la responsable de yo contarles estas cosas, pues obviamente soy yo Entonces, aquí les traigo una historia muy rara Porque este tipo de cosas pasan mucho en estas fechas también O sea, no tengo idea por qué Pero bueno, sí pasan muchas cosas raras en estas fechas Entonces yo se los voy a platicar Porque tengo esa responsabilidad con ustedes de platicárselas Y pues bueno, ya saben, antes de comenzar Suscríbanse para que sean parte de la familia fantasmita Para que mil esté muy contenta Hace mucho que no sabía, ¿verdad? Pero bueno, aquí anda y ahí anda Choc, miren ahí y... Nomás os pido con que no camine Con eso es todo Con que no camine Pero bueno Entonces les digo Vamos a comenzar con este video Aquí van a estar apareciendo En mis redes sociales Tengo Instagram, Facebook, TikTok Y Twitter Ok, estoy más activa en TikTok Y en Instagram Por estos días no tanto Pero sí, ahí andamos entonces, ¿qué les parece si comenzamos con esta historia? Adelante, María José, editora, adelante, fantasmitas. vamos a comenzar. Ok, como ustedes saben, este tipo de historias yo se las voy relatando mientras les pongo imágenes de fondo para que ustedes más o menos se vayan ambientando, para que no nomás me vean a mí este, hablando. Ok, así que ahora sí. Esta historia va de una familia pequeña que constaba de mamá, papá y el hijo. El hijo se llamaba... Dani, y el papá se llamaba Kevin, desconocemos el nombre de la mamá. Bueno, en este caso, ellos estaban justamente en estos días pasando Navidad, cuando ellos estaban tranquilos, ya saben, como que de vacaciones, los niños de vacaciones. En este caso, Dani, que es el niño, también estaba de vacaciones jugando con los nuevos juguetes que le había traído Santa Claus y todo estaba muy bien, muy tranquilo. Ahora, la casa donde ellos vivían era relativamente pequeña, pero aún así, Dani se las ingeniaba para desaparecer. O sea, se escondía en lugares que jamás pensarían los papás que cabría. Por ejemplo, a algún gabinete, ya saben, de la cocina, donde él decía que estaba acampando y usaba como, pues sí, los gabinetes, las puertitas de la cocina, como si fueran su casa de campaña. Y traía una lámpara que era muy específica, esa lámpara de color muy específico, hasta o era de un personaje. Y el niño decía que esa era, pues, la fogata, ¿no? Entonces esa lamparita la traía por todos lados. También le gustaba meterse mucho a los closets, abajo de las camas, en cajas donde guardaban la ropa, de cuando él era más pequeño. Es decir, en lugares así como bien remotos de la casa hay. Les digo, incluso a pesar de que la casa era chiquita, ellos tardaban en encontrarlo. Pero esta era una cosa normal. Ese día escucharon que Dani estaba gritando, jugando, pero estaba gritando, y los gritos decían algo así como, espérame, espérame, no te vayas, yo te alcanzo. Entonces ellos, mmm, bueno, quisieron ver más o menos qué era lo que estaba haciendo, ya que pues todavía era un niño pequeño. Y la mamá fue a buscarlo, llamando por su nombre, así de que Dani, ¿dónde estabas? ¿qué estás haciendo? No respondía. Bueno, caminó un poquito de donde estaban en la sala, Sigue llamando su nombre y el niño sigue sin responder. Entonces aquí cuando un instinto materno se activa y fue de que, ok, ¿por qué no me está contestando? El papá le dice, no te preocupes, seguramente está jugando, está estar escondido por ahí, o sea, en, el, en, el, en la cocina, donde sea. Y la mamá le dijo, pues sí, pero de todos modos podría estarse ahogando en la bañera también, o sea, tenemos que revisarlo. Entonces el papá, a regañadientes, también se paró a buscarlo. Buscaron en la cocina, no había nada, buscaron en los cuartos, no había nada, buscaron en la misma sala comedor y no lo encontraban. Entonces aquí la mamá empieza a paniquearse ya un poquito, empieza a entrar en pánico de que no lo encontraba y seguía gritando su nombre. Cuando voltea hacia el patio y esta casa... Era como a los, sí, a los bordes del bosque. Es decir que si caminamos un poco hacia el bosque. Ya estabas totalmente ahí adentro. Y podría ser que te, que te perdieras. Cuando volteas hacia afuera. Dice que alcanza a ver una figura chiquita. Como de la estatura de su hijo. A pesar de que no lo veía bien. Porque ya era de noche. Estaba oscuro afuera. Pero lo que se alcanzó a ver. Fue esta lamparita que les digo. Que era muy distintiva del niño. Entonces su mamá. Pues obviamente le gritó. Y le dijo ven para adentro, o sea, está bailando fuera, que estás haciendo? El niño lo que hizo fue pararse y voltear hacia, o sea, con toda la lamparita, se veía que estaba volteando a ver justo a su mamá. Entonces la mamá abre la puerta de vidrio y le vuelve a gritar, Dani, regresa a la casa. Y lo que hace el niño es darse la vuelta y correr hacia el bosque. La mamá no quería salir porque les digo, está bailando, pues son fechas que hace mucho frío. Y no traía zapatos, pero aún así vio que el niño iba corriendo hacia el bosque, entonces así descansa, de fue corriendo atrás del niño, gritándole y regañándolo eh, a gritos en lo que lo alcanzaba Cuando de repente va la mamá corriendo y de adentro de la casa le grita al papá y le dice, ya lo encontré, está ahí arriba jugando con sus legos Entonces la mamá se para en seco, todavía sigue viendo que la figura va corriendo hacia el bosque y se detuvo y todavía volteó a verla, o sea, les digo, no veía bien la figura, nada más se veía que era una figura chiquita, no de un hombre adulto, sino pues de un niño pequeño Y la lamparita, se veía que lo estaba viendo directo, entonces ella volteó a ver papá y le dijo, sí, acá está, acá está arriba Entonces ella se metió a la casa y le dijo un poco preocupada, oye, es que anda un niño también allá afuera, o sea, a lo mejor se perdió, hay que llamar a la policía, Total entonces, eh, le marcan a la policía y le dicen, oye, pues es que vimos así un niño acá en el bosque. Los policías fueron así como que investigaron un poco, pero no encontraron nada. Y todavía eh, esta mamá les dice, es que puede ser alguien que esté perdido, eh, no sé, pues busquen en algún registro de ser niños perdidos. Y los policías le dicen, efectivamente... Ya lo hicimos, pero no hay ni un solo reporte, ni aquí, en, en esta ciudad, ni en los alrededores, de que haya un niño perdido. Entonces, pues no. Ella se queda un poco más tranquila, pero aún así, como que con la incomodidad de que es que de verdad era un niño que estaba allá afuera. Total, en eso quedaron. Ese mismo día, eh, ya se van a dormir y a las 2 de la mañana, ella se despierta porque quiere ir al baño. Entonces, en cuanto se levanta un poco de la cama para ir al baño, alcanza a ver esta misma figura, le digo, este niño, con la misma lamparita del niño que estaba por fuera de la casa, o sea, como que viéndolos a través pues de la ventana. Entonces, ahora sí la esposa despierta a su esposo Kevin y le dice, mira, ahí está otra vez, o sea, no estoy loca de verdad, ahí hay alguien. Lo primero que hacen es ir a ver si su hijo estaba bien, su hijo estaba en su cama, dormido, todo muy bien. Bajan a lo que es el primer piso de la casa y este niño... Corría otra vez hacia pues, lo que era el bosque Pero volteaba y volteaba insistentemente el niño Pues para que lo siguieran O sea, para asegurarse de que sí lo fueran a seguir Entonces eh, la esposa le dice Oye, ¿y si llamamos otra vez a la policía? Porque pues es que es un niño O sea, puede estar perdido y el esposo Kevin le dice no, eh, a mí se me hace que nada más está jugando, no va a estar haciendo una broma entonces déjame salir para decirle que le voy a decir a sus papás que ella pare y pues ya con eso se va a asustar, eso es lo que hace, se pone en sus zapatos, sale y le grita oye niño ya te vimos, este le voy a decir a tus papás, te van a regañar, no son horas de que estés aquí y no, no es para que estés en propiedad privada porque el tío estaba en su patio y dentro de su casa entonces el niño se voltea, cuando le está diciendo esto, recuerden que era puro grito porque el niño corría hacia dentro del bosque, o sea, no era como que estuviera tan tan cerca de ellos, por lo cual ni siquiera todavía podían verlo bien, o sea, las facciones ni nada de esto. Cuando el esposo le grita esto, lo que hace este niño, entre comillas, es voltear a verlo, les digo, se pueden dar cuenta por la lamparita que traía, y va corriendo hacia él. O sea, ahora sí, lo contrario. Cuando antes corría de ellos, pues ahora estaba corriendo hacia ellos. Entonces la esposa que estaba viendo todo desde lejos le, le grita. Kevin, regresa, regresa a la casa. El esposo corre a toda velocidad a meterse a su casa. Y le dice, ¿sabes qué? Y llama a la policía. Y le dice, ¿por qué? O sea, ¿qué te dijo el niño? O sea, ¿si ¿sí es alguien perdido o qué? Y lo que le contestó Kevin fue, eso no es un niño. Lo que estamos viendo es... Un adulto, pero viene corriendo a cuatro patas. O sea, como un perro. ¡Qué horror! Entonces, aquí hay unas teorías. Uno, pues que sí sea una persona muy extraña, que no nos está espiando, está no sé. Y otro, pues que sea un skinwalker. Recuerden que los skinwalkers son mucho de allá de Estados Unidos, que para nosotros sería casi lo mismo a lo que es un Nahual. Es decir, que... Son personas que se convierten en animales, pero los skinwalkers se pueden convertir en diferentes animales, o sea, no nada más en uno. Hacen mucho de convertirse en perros para meterse a las casas de los humanos pensando que es su perro y pues no. Y los skinwalkers son muy agresivos, entonces por eso la gente les tiene tanto miedo, pero aún así, ¡qué terror! Y bueno, fantasmitas, pues esta ha sido otra historia de épocas decembrinas, todavía no acabamos. Este, todavía hay unas cuantas más que les quiero contar y por favor díganme en los comentarios si quieren que hable como que de un tema en específico, que si deslate. late hoy les sigo trayendo historias, muy pronto, muy pronto también vienen eh, sus experiencias paranormales de nuevo, recuerden que les dije que quería hacer uno por semana y muchos temas más, entonces los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente les mando mil besotes